Las fiestas se está acabando, más hoy muy poquitos, muy poquito. Tira un poquito para atrás para sacar 200 metros más para que cuando acabe me salgan al menos 28. Más hoy, poquísimos. Aquí estamos con la riera chula ¿eh? donde hemos empezado el vídeo, era ahí abajo. Miren qué chulo todo, zona muy chula. Os voy a enseñar un GR que hay por si alguno quiere ir al Canigón. Os voy a decir dónde empieza el ferre, pero ojo, ¿eh? hay 200 kilómetros, <risas> 7 días andando, dicen que hay, no sé cuánto sería corriendo, pero unos 200 kilómetros ahí en Francia y, y eso, eh, 7 días andando, porque hay gente que pregunta y aquí en la caseta de información le dicen: sí, sí, por ahí se va el canigó pero eh, aquí está la catarata chula que hemos grabado al principio todo guapísimo dan ganas de llorar tío, de, de, la, de lo guapo que es la montaña hay sitios chulísimos tíos bueno, vamos a dejaros el punto del enlace del, del GR a ver, está por aquí abajo hemos hecho una salida muy tranquilita sin acelerar en bajada, hemos bajado bastante despacio para no tocar nada de gemelo para que mañana estemos recuperando gemelo perfectamente. Mañana, domingo y lunes ya a correr de nuevo. Venga, os enseño el GR. ¿Qué es este. ¿Eh? aquí. Te miras por aquí, que esto es guapísimo. Por aquí nos metimos el, el Camil y yo. El Canigó. GR83, el Canigó. ¿Eh? Para allá. Os lo voy a enseñar cómo es la entrada por si alguien se decide a probarlo, aunque sea un poquito de rato o algo, que tengáis una idea de cómo es. Es así muy, muy salvaje, muy guapo. Todo selva. O era con el Tony. No, no me acuerdo si fue con el Tony o con el Camil. Con uno de los dos vine. Con el Camil también, eh, pero que no me acuerdo si este trozo era el Tony o el Camil. Yo creo que era el Camil. Mira qué guapo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Este es, una, es una bestialidad. Una bestialidad de guapo, mira. Mira, mira, todo musgo. Todo piedra, musgo, todo todo súper... Súper sin tocar, sin tocar, aunque pasa gente por aquí. Pero lo bueno es que la gente es educada, aquí no hay un papel, no hay nada. Está todo bien, fabuloso. Venga, vamos a seguir. Entonces aquí pasamos al río. El cáligo Para acá. Aquí pasamos el río y ahora ya sí que es verdad que no lo tengo tan claro. Cuando íbamos al castel de Monsoriu, tiras a la derecha, tiras a la derecha, me parece, y al final vas, y vas como un poco dirección a ¿vale? Pero no me acuerdo, tampoco me hagan mucho caso si alguno quiere ir a, al, al castel de Monsoriu. no fíéis de mis palabras, que se me olvidan las cosas. Aquí pone Canigo para adelante. Y la verdad es que por ahí es donde nos metimos la otra vez, creo que era por ahí arriba, para... exacto, por ahí arriba hay un sendero. A ver si, si lo veo claro. Qué chulo, ¿eh? A ver. El canigó, pues sí, sí, es el mismo sendero y seguramente en algún punto luego es el mismo que cogemos para aquí para arriba. Eh... Luego aclara, ¿eh? Ahora lo vemos muy salvaje, luego se vuelve un, una cosa ya normal, pista normal, ¿eh? No penséis que esto es tan salvaje todo el rato, pero hay trozos guapísimos. No me acuerdo ahora si es para abajo o para arriba. Pero me parece que por lo que yo mire en mapa, para arriba no iba bien, era por abajo. Eh, miremos una vez en Google Maps, aquello para investigar. Por ahí arriba había como una urbanización o algo así. Y... Bueno, pasando un trozo, eh Y por aquí era, por aquí, por este trozo Creo que era este, el oficial, eh El camino oficial Creo que era este Todo esto Bueno Ya os hacéis una idea De cómo va el tema Venga, nos damos la vuelta Vamos a llegar al punto donde tenemos el coche 28 kilómetros y muy poco una lástima, ¿eh? una lástima. Pensaba que salían 30, pero claro, al coger agudes, si vas al turó eran 31 y medio o algo así. Pero agudas, pues claro, a corta. Es más pendiente, pero, pero menos kilómetros. Me sale un poco escaso el, el entreno, pero bueno. Es lo que hay. Esta semana se ve más corto. puentecillo de madera, ahora aquí ahora aquí el otro puentecillo de madera ahora vale, estamos saliendo de nuevo al carril normal, estamos abandonando el GR venga, ahora ya en meta en meta, ya ves ahora os digo lo que ha salido, hasta luego